En otro, en otro ambiente, en otro ambiente, y este escándalo, y este escándalo que trae Michael, es una fiesta, ah, digo que hoy, hoy estamos a 16. Señores, en otra información, Ministerio de Hacienda inrumpe colmado y le lleva el celular a una clienta. Señora, ahí está. El, minist el Ministerio de Hacienda penetró a un colmado la tarde de este pasado jueves en el sector de mirabal de San Francisco Macorís. Se trata de la superbodega Yaida, administrada por la señora Daniela Camilo, quien denuncia que unos fiscales del Ministerio de Hacienda irrumpieron en dicho negocio sin ningún tipo de orden judicial con el alegato de que estaban buscando máquinas tragamonedas. ¿Eh? Se trata de la Superbodega Yaira, la administradora Daniela Camilo, quien denuncia que fueron sin una orden. De igual manera, denuncia a la administración de los supuestos fiscales le llevaron el celular a una cliente que se encontraba en el negocio. Nosotros no tenemos ningún tipo de máquina, le expresó la señora, a las autoridades, lo mismo al percatarse de que allí no había ningún tipo de máquina se marcharon sin antes decirle a la señora que le darían seguimiento al negocio y le pondrían una multa de 25, 50 mil pesos y le cerrarían el establecimiento señores vamos a ver esto ¿El nombre es suyo, señora? Danelia Camilo. Danelia, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió aquí en este negocio? Mira, yo estaba... Yo primeramente fui a la surtidora, pero regresé de una vez. Porque ellos quedaron de traerme lo que yo compré aquí. Cuando llego, me siento allá en aquella silla que está allá, en aquel banco. Llegan tres vehículos. Uno se par, dos de, de aquel lado y otro aquí en el frente. Yo que se desmontaron unos cuantos guardias. Había supuestamente un fiscal y tres personas más, tres hombres más. Yo me, que, que buscar la maquinita, yo le estoy diciendo que aquí no hay máquina. ¿eh? Me le llevaron un teléfono a una clienta que estaba ahí. Y yo uh -huh. quiero que me devuelvan ese teléfono. Además, cuando yo, mientras yo le decía que aquí no hay máquina, que aquí no se permite eso ya, ellos, el guardia le decía, yo estaba aquí casi ahora. Yo estaba aquí, y yo señor, usted le está hablando mentira a un fiscal. Incluso le dije, usted dice que es un fiscal él está hablando mentira y yo supongo que usted es superior a él. ¿Ella tenía alguna orden para entrar Como aquí? No, me ellos me mostraron absolutamente nada, nada. Penetraron para acá. Como el guardia decía que él había estado aquí, en ese instante, yo dije que no. Y le dije, yo tengo pruebas, aquí hay cámara que puedo probarlo. Señores, miren lo que está pasando con, con, con estas personas. Inmediatamente usted llega, pienso yo, como lo loco yo, ¿no entiende? Algo mi pensamiento propio. Si usted es una autoridad y usted va a irrumpir un negocio, sea un colmado, sea lo que sea, usted tiene que tener una orden para usted pasar después de la puerta. ¿Quién le paga ese teléfono a esa niña? Quién da la cara? ¿Quién dejaron una tarjeta ahí? No se sabe si son, si son de verdad policía o, o, o son bandidos, porque un fiscal debe tener, como fiscal debe respetarse y tener una orden. ¿Entiende? Se llevaron un celular de una clienta sin ella poder hacer nada porque andan 10 guardias. Entonces, ¿quién le va a pagar esa, ese celular? ¿Quién le va a pagar ese celular? 809 725 0505 -05. Vamos a tomar llamada y miren esta imagen. ¿Eh? Sin tener una orden, sin decir yo soy fulano. Vea, yo soy... Yo soy magistrado fulano. Vea mi tarjeta ahí para que busque el celular. Hello, buenas. Hello. Hello, buenas. Hello, buenas, esto, ¿Cómo estás tú? Nuestro hermano, el Pimentel. Julio César Pimentel. Julio César, Neto, mira. Eso es una realidad. Mira, ese señor coge el teléfono y lo agacha. Míralo ahí, se lo echó los bolsillos. Oye, bien, ahí hay militar y hay guardia. Eso es fácil de resolver. Luis Ávila, lo que tiene que hacer es cancelarlo, meterlo preso a todo. Y en ningún colmado se va sin una orden de arresto o sin una orden de fiscal. Y eso, para eso, tiene que acompañarlo a un fiscal. Porque eso está mal. Míralo ahí, ese moreno, que cogió el teléfono. Eso es lo que tiene que estar preso cancelarlo. Eso es robar. Pase buena tarde y cuídate. Gracias, gracias, hermano. Ahí está. 809-725-0505. ¿Está bien o mal esta acción que hicieron estas personas? Uno dice, aquí en la nota, que es el Ministerio de Hacienda, pero si ellos no se identifican, no se sabe si eran... ¿Y si, y si el Ministerio de Hacienda dice que ellos no que ver con eso, ¿Que ellos no, han, no están haciendo operativos? No no, Tienen problemas. Atención, oh, bueno. la gente de Hacienda, hay gente buena, pusieron gente buena ahora. Wow, bueno, bueno. Deben... Deben chequear eso. Entonces, ¿dónde va la joven? ¿Dónde va la joven a reclamar el celular de ella? Seguro. Esa dama, ¿seguro fue a comprar algo? ¿Cuál es la diferencia De esa persona así robándose el teléfono o un atrapador que le pase por ahí? Que tú tienes, corbata? Que tú tienes, corbata? ¿Me entiendes? ¿Dónde ella va a reclamar? Porque no dejaron una nota Entonces eso debe no 809-725-0505 Eso debe aclararse ¿Eh? Entonces Le tienen le miedo Le están cogiendo miedo Le tienen miedo a la delincuencia y tienen miedo a la policía. ¿En qué que estamos? Eso tiene que resolverse. ¿Eh? Eso tiene que resolverse. Una banda de atracadores. Eso tiene que, eso tiene que acabarse en este país. 809-725-0505. ¿Opina usted del tema? ¿Está bien o mal esto que hicieron estos caballero? ¿Eh? Así no se puede. Y si hubiera así, mira, si vacío, yo Tienen que yo darme golpe ahí, hasta tiro me tienen que dar. Que yo venga comprando un colmado y venga y me quiten un teléfono. Que ellos sí se lo lleven. Que lo compren con sacrificio. Fue increíble. Pasamos a otra información.